Está bien, lo atrapamos. El verdadero Carter jamás iría a Starbucks. Los considera liberales y pretenciosos. ¿Café para Brent? ¿Late para Cecil? ¿Vini? ¡Ninguno de ellos existe! Y me robo todos sus sobres de azúcar y servilletas. ¡Guston ya pasó, perijos!